Suelo desayunar más tarde, cuando, cuando no tengo clase, porque me suelo levantar sin hambre, pero hoy tengo hambre. O sea que voy a cambiar un poco eh, mi horario hoy, y sin más, la que voy a hacer recoger yes. la habitación. Después ya me ducho, desayuno y nos ponemos a tope. Parezco un fantasma. ¿Dónde quedará mi morena de verano? Lo quiero de vuelta. Trying to believe I can't trust my inner soul and my guts. Spew out for my own disgust. With inner angels, I must fly higher than they could. Cause I know I'll never be one. No, I won't ever be so great. What you wanna take? What you wanna say? What you wanna say? Yeah, yeah, because I think, waiting for your Pray that you know I Son las 10 y 58, me voy a poner ahora ya a estudiar, me voy a poner la cinta porque con el flequillo mmm, se me hace mucho más cómodo para estudiar. Os voy a contar un poco lo que me toca hacer hoy para que os hagáis una idea. Y os voy a contar una cosa que suelo hacer, bueno, me empezar diciendo que hoy tiene que ser un día súper productivo. Estamos a 29 de noviembre y tenemos el primer examen el 16 de diciembre. Hoy me toca estudiar el examen que tenemos el 22 de Diciembre, que es Anatomía Patológica. De tengo esto impreso. O sea, es un techo grande y además es una asignatura densa. Y le tengo que meter caña. Yo creo que no voy mal, en plan... O sea, estoy organizada para que me dé tiempo a estudiar todo y lo veo factible. Pero el, el problema es que están tan a que lo que tengo estudiado se me va olvidando Porque hay un montón de marcadores inmunohistoquímicos, un montón de tipos diferentes, de tumores, de subtipos, de subtipos, de subtipos diferentes de tumores A mí me toca estudiar el bloque de vascular Voy a cambiar eh, En vez de vascular voy a hacer neuro porque pensaba que no lo iba a tener pero como ayer me llegaron los apuntes Y también hoy quiero hacer el trabajo de anatomía patológica que lo presentamos este viernes Y bueno, no lo hemos empezado Ayer organizé el trabajo tengo aquí la distribución, somos cinco para hacerlo. Tengo aquí como los cinco apartados. Y voy a hacer el sorteo de ver a quién me toca hacer qué. En el vídeo anterior, o en el de la noche, os comenté que os iba a decir ciertos trucos para no. Distraeros con las redes sociales y tal, vale. Yo, una cosa que hago cuando estoy así de exámenes o que me quiero concentrar 100% es desinstalarme en Instagram. TikTok no me lo desinstalo porque tengo borradores y no los quiero perder, pero tampoco es algo en lo que pierda mucho tiempo, la verdad. O sea, no tengo muy bien pillado mi algoritmo en TikTok, entonces no es algo que me enganche. Eh, pero Instagram te pones a ver historias y a veces pues no te das cuenta. Entonces es una sensación que no me gusta nada, en plan, como pasarme mucho tiempo delante de la pantalla, sobre todo si después no me ha servido de mucho. Entonces lo que hago es utilizarlo. Pues eso, ahora mismo he entrado un ratillo y lo, lo he hecho otra vez. Y cuando me apetezca. Eh, entrar en Instagram pero desde el ordenador desde el ordenador literal que aguanto 5 minutos porque el Instagram desde el ordenador es, es feísimo y es súper incómodo entonces no te dan ni ganas de quedarte a abrir más o sea, es que no me cuesta nada instalármelo otra vez o sea literal Pierdo un minuto y me sirve para estar concentrada el resto del día y os prometo que cuando me lo desinstalo es que no me dan ni ganas de entrar entonces vamos a proceder a desinstalarlo okay. I'm looking at all of the stars and now nothing's even in the way From You coming down to me, taking me, holding me, letting me stay. stay So baby, before it's too late Lift me up into your space And I swear you can break What you wanna take, what you wanna say, what you wanna say, yeah, yeah Cause I ain't waiting for your place Tengo el escritorio hecho bastante desastre, ¿vale? Después de exámenes siempre los voy a organizar, pero cuando llego a esta época aquí tengo redes sociales y aquí uni pero en teoría ahora está un poco mezclado. Bueno, es la 1 y cuarto, no sé si lo veis. Solo he hecho el primer tema y ni siquiera me he hecho esquema. En Anatopato lo que estoy haciendo es anotar como las características que considero más importantes en el ordenador y después ya si veo que es un tema muy importante o del que preguntan mucho, pues me hago un esquema. Os les voy a enseñar. Por ejemplo, el bloque más importante, yo creo, y el más largo, y el más denso, y el más de todo, es el de aparato genital femenino, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el primer bloque, que también es importante, es endocrino. De endocrino tenemos cinco temas y un seminario, y bueno, el seminario no lo tengo resumido porque son casos, pero lo tengo resumido en estas dos caras, ¿vale? Endocrino. Pues aparato genital femenino son diría 14 temas os enseñé en el vídeo de la noche la, los papeles de Reflexpress eran estos los utilizo para hacer estos esquemas vale Un bloque genital femenino esto y esto y o sea mirad la letra vale o sea es enana ahora descansito y nos vemos después 2 menos 25 Ya han pasado 20 minutitos O sea que volvemos eh, Voy a estar Yo creo que hasta las 3 Porque de momento tengo un poco de hambre Pero no mucho O sea no como para comer O sea tengo todavía la Nutella aquí <ríe> Voy a hacer exámenes y empezar a subrayar el segundo tema hasta que me dé tiempo y después ya como, descansos, cuento un poco cómo va a ser mi tarde y lo que hago en los descansos, pues de comida y tal Y eso, que me apetece mucho, comer para descansar es como el mejor momento del día Ah, por cierto, que no os lo he contado, últimamente, cuando digo últimamente me refiero a los últimos tres días de mi vida Me he viciado muchísimo a escuchar una música clásica mientras estudio porque chicas una vez que tienes que estar tanto tiempo tu día estudiando buscas muchas maneras de, de hacerlo más menudo Entonces, ahora mismo estoy escuchando Mozart En plan, mientras estudio, siempre estoy escuchando Mozart En general solo, solo estudiar sin música Pero cuando veo que estoy desconcentrada o que tengo una canción en la cabeza O cuando me aburro también Ahí es cuando me suelo pones música Las tres lo hemos conseguido. Mañana hecha. Voy a ver si tengo algún mensaje para contestar y listo. Que os voy a apoyar aquí porque me da pena poneros en el trípode, vale. Así que nada, veis así conmigo. He subrayado esto hoy por la mañana. Me queda esto. El primer tema tiene 21 caras y el segundo 23. La verdad, mi objetivo de hoy terminar de estudiar esto. Igual me hago un pequeño esquema con lo más característico y hacer el trabajo. Y con eso me doy por satisfecha, la verdad. No los he visto en más de 10 años, que es un tiempo muy largo, y definitivamente estaba nerviosa por cómo todo se quedaría. Vale, acabo de terminar de comer y de tomar la y tal. Lo que más me gusta hacer comiendo cuando como sola, porque siempre que puedo pues voy a mis abuelos a comer para estar con ellos más tiempo. Pero cuando no voy a la uni, pues me suelo quedar en casa y como aquí. Y me gusta muchísimo también tomar días así, porque es como que me puedo poner al día con YouTube, también veo series que me gustan. En general, a los mediodías enciendo la tele y si echan friends, me quedo viendo friends, aunque me haya visto eh, todos los capítulos 10.000 veces, porque si sí me da igual. O sea, es que es mi serie favorita. Y cuando saltan anuncios o cuando enciendo la tele y no echan friends, pues lo que hago es ponerme vídeos de YouTube. Y es que me encantan. Eh, siempre os recomiendo por Instagram mis canales favoritos son las 4 y 22 y me gustaría ponerme a media a estudiar por cierto he editado el fondo de pantalla porque no sé por qué se me ha puesto todo negro y se me ha borrado y la verdad que la primera imagen la primera foto que he cogido de mi galería pero me gusta me gusta la verdad me gustaría ponerme a media a estudiar pero tengo que hacer algunas cosas antes que es básicamente enviar correos, o sea, contestar correos a los profes y enviar a algunos profes correos. Y después quiero repartir el trabajo porque si termino en euro hoy me gustaría hacer el trabajo. La verdad, por lo no menos mi parte, ya que hecha. Y cuanto antes me lo quite mejor. Además mañana tengo otra presentación de otro trabajo, así que me gustaría mirarlo también. Ay, ya sé, perfectamente tengo que escribir. pues cuatro correos de... Son las seis y media, acabo de terminar Estoy grabando con el móvil porque Tengo ahí la cámara mmm, Pasando los vídeos al iPad Porque bueno No encuentro el cable entonces no lo puedo conectar al ordenador Y eso eh, Estoy contenta, se ha terminado antes de lo que pensaba Aunque mmm, Evidentemente Hay cosas que no me sé Entonces eh, Lo que pasa es que ahora estoy bastante saturada Porque son como o sea, son solo dos temas, pero es que son súper densos. Así que voy a hacer un pequeño descanso de 10 minutos y me voy a poner con el trabajo. Voy a ver si han contestado mis compañeros de la... sobre la distribución y me pongo con el trabajo. Y voy a estar hasta las 8 y media, a ver si lo termino. Y después eh, a las 8 y media os cuento, pero ya es como mi momento de descanso hasta la cena. Bueno, descanso. Eh, que voy a estar haciendo cosas pero fuera del estudio para que veáis un poco cómo me organizo las redes y tal básicamente con organización y sacando tiempo sí o sí aunque no haya terminado lo que quiero hacer y, y eso bueno yo no sé qué plano es este a saber cómo estoy saliendo pero bueno no pasa nada estamos en familia Son las ocho y media eh, He estado haciendo el trabajo Pensaba que lo iba a terminar hoy Pero pues no La verdad es que no mm, Me da rabia porque es que mm, No sé dónde meterlo esta semana Es que mañana tengo otra presentación Voy a intentar quitarme a la noche He eh, utilizado los apuntes el año pasado de Anatopato. Porque el tema de diabetes estaba muy bien y nuestro trabajo es sobre la nefropatía diabética el del viernes. A avanzado bastante. En plan, estoy haciendo con mi texto. Que de momento tengo esto y yo creo que con esto me lleva bastante mi sobra. Y de momento, pues, he eh, hecho un poco el formato. A ver. Ah, ahí. Y ahora, yo, mi me momento favorito del día, que es dedicarse a las redes sociales. Lo primero que voy a hacer es anotar lo que he hecho de, de la uni, que hoy no he apuntado nada todavía. Y de redes sociales quiero hacer, tengo que hacer tres cosas La primera, subir una foto a Instagram para lo que tengo que elegirlas y editarlas Después quiero editar el vídeo del domingo, a ver si consigo acabarlo, yo creo que no Empecé la semana pasada a editar este, pero no creo que consiga acabarlo, ojalá Y la tercera es contestar correos Voy a descargarme Instagram y voy a intentar estar hasta las 10 haciendo esto y así es como me organizo Vale, os voy a enseñar las fotos que tengo seleccionadas para subir La primera que voy a poner de portada tengo, claro, que es esta Porque es que me encanta Yo sigo con las fotos de verano porque es que no tengo fotos de invierno O sea, literal, me corté el pelo Siento que me ha crecido un montón el pelo Me lo corté como por aquí Y es que no tengo ni una foto con el pelo corto y es que literal no me he sacado entonces yo creo que ya voy a volver a aparecer en mi Instagram con el pelo largo Pero bueno, no me quedan muchas de verano Es que tengo algunas preparadas, pero bueno, sorpresa Y después tengo seleccionadas estas, ¿vale? Que son muy parecidas, entonces pues no quiero subir todas Así que nada, voy a ver cuáles me gustan más Y en base a eso pues edito unas u otras, ¿Vale? I know you're out with your friends, and that's fine But you could be here tonight, yeah, yeah, yeah He hecho más o menos todo lo que quería, he subido la foto, he contestado al correo Y casi he terminado de editar el vídeo del domingo Creo que nunca había llegado a estar tan lejos en plan de finales de noviembre editando O sea que bueno, no vamos mal en ese sentido Estoy súper cansada en plan targada En plan tengo la cabeza como un bombo Así que nada, voy a parar a cenar y yo ya me despido aquí Porque como la rutina de noche ya la tenéis Bueno, hoy no me voy a acostar tan tarde porque mañana tengo clase Tengo que estar a las 10 en la uni y eso, básicamente lo que voy a hacer esta noche es terminar mi parte del trabajo de diabetes. Porque es que mmm, lo quiero terminar hoy sí o sí. También quiero ensayar la presentación de mañana. Así que nada, mmm, no vais a escuchar más mi voz, pero bueno, veréis clips, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo.